¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y aquí estamos otra vez en Pokémon Ultra Sol Nuzlocke, el episodio 21. Vamos a seguir por donde íbamos, vamos a luchar contra el señorito este. O oh, señor. ¿Tú crías Pokémon? Pues... no, no creo Pokémon, es que todavía no sé cómo se, cómo se hacen los huevos y todo eso. Y el Pokémon Nino te desafía. Con un Poké. Se haga claro. Mood brain. Ay, le estoy cogiendo una manía al burro que no vea, es que no sé cómo cargármelo rápido. A ver, dice, ahí dice todo eficaz, pero en realidad no es nada eficaz. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a meter a Siul. que tiene absorber y creo que es lo mejor. Terra temblor. Pero no entiendo yo si, si Kitty Fly vuela, ¿por qué me afecta el Terra temblor? Yeah, absorber. Espero que tenga firmeza, porque vamos. Terra temblor. Nada, cada cual a lo suyo. Nada, pues seguimos con absorber. Qué pena no tener ya el, el cristal Z de planta para hacerle una sorlimpiada rápida. Chapoteo lodo. Entonces de los movimientos eléctricos ha disminuido. Qué problema más grande. Al absorber ahí. ahí. Que se y tiene que morir. Me gusta que esté el entrenador ahí. Eh, está muy guay luchar y que el entrenador esté al otro lado O sea, esto lo deberían de dejar siempre en los combates, siempre Porque es muy chulo Da más sensación, es mucho más real De que realmente estoy luchando Venga, vamos a... Como ya he terminado Yo voy a curar... Voy a, a, a darle un poco de cariño a los Pokémon Porque se lo merecen Dice, ah, que criar a Pokémon significa también desarrollar sus habilidades Vaya, I don't know no lo sabía. Ya no 600 por qué Pokédores. Bueno. <ríe> ya le he dado cariño a todos. Eh, por esta zona creo que se puede conseguir un ¿no? objeto. No, no, aquí hay uno. Y al mismo tiempo creo que por aquí también. Aquí. Ya saben dónde encontrar otro objeto Y... Seguimos de aquí Mira, por aquí hay otro ¿Qué es por aquí dentro? Aquí Un refresco, oye, no está mal eh, Por aquí creo que también había otro objeto Pero está más bien al otro lado de la valla. entonces vamos a hacer ahí, por aquí corriendo Ajá. y llegamos a un nuevo sitio Aquí. vamos a hablar con esta chica dice hola, esto es, un, esto es cuida, cuidados Pokémon, aquí podemos cuidar a Pokémon de cualquier entrenador ¿sabes qué? hace poco nos encontramos un Pokémon con un huevo y cosas más rara, ¿no? si quieres dejar algún Pokémon nuestro, cuida, uh, nuestro cuidado, habla con mi hermano mayor, está dentro de este demostrador y una mil -tan que nos cura Así que sí, claro que sí Venga Vamos para adentro Aquí tenemos Dice, oye tú qué tal si, te des si despiertas El poder oculto de tus Pokémon con esto Y nos da un poder oculto Al mismo tiempo La muchacha sabe de qué, qué Poder oculto es el que nos pertenece A cada Pokémon Uy, desde aquí ha cedido al ordenador Madre mía bueno Como fuere Grimer Grimer Grimer ¿Tú qué? Nada ¿Y tú? y es un Pokémon capaz de adoptar evoluciones de lo más variopinta. Gracias Me han dicho que en otras regiones existen guarderías Pokémon en las que cuidas tus Pokémon para que se vuelvan más fuertes Aquí, en Cuidados Pokémon Puedes dejar tus Pokémon a nuestro cuidado. Estarán perfectamente, pero no se harán más fuertes. Ni aprenderán nuevos movimientos, aunque salen muy rentables. Ah, se me olvidaba. Si dejas a dos Pokémon a nuestro cuidado, puede que te encuentres con una sorpresita cuando lo recojas. Un huevo. Y hablando de huevos, hace nada nos encontramos uno por aquí. ¿Lo quieres? Sí. He recibido un huevo. Pues vale. Lo ponemos en la caja. Aunque tengo curiosidad que Pokémon sale y creo que es un Eevee. Muchas gracias, me pregunto qué clase de Pokémon nacerá de este huevo. Procura no, no cascarlo, ¿vale? Aunque que yo sepa, no se rompen hasta que están listos para eclosionar. Si llevas un huevo en tu equipo Pokémon, acabará eclosionando y nacerá un Pokémon. Seguro que siente que pertenece a una familia incluso antes de nacer. ¿Qué clase de huevo será? Te ayudaré para que eclosione antes, que tengo curiosidad por ver qué hay dentro. Espero que sea útil Ahora los huevos eclosionarán mucho antes Vale Pues mira, vamos a aprovechar Y haré un mini tutorial Que ya lo tengo por el canal Pero dentro de aquí Vamos primero que nada A meter el huevo en El equipo Y nos vamos aquí dentro Aquí Primero como la defensa especial y después usamos a Tauro. Pulsamos la B. Y nos podemos dar vuelta. Así un ratito. Un par de minutitos. Que encima con el poder de closionar huevo Yo creo que salga hasta mucho antes. Y es, será otro Pokémon para el Nuzlocke. Cosa que está muy bien. Entonces, Rotón. Rotón tiene ahora la capacidad de que es. De aumentar. Por así decirlo, la velocidad con la que se abren los huevos Es decir, si antes tardaba 8 minutos, pues ahora tarda la mitad, 4 Y si encima lo hacemos así, pues a lo mejor en un minutito, minutito y medio Ya tenemos el huevo eclosionado Sobre todo si traemos un Pokémon que tenga la habilidad Cuerpo Llama Creo que se llamaba así, Cuerpo Llama hace que, eh, fuera del combate, el, la, el huevo, al estar con más calorcito, pues se abre antes. Vamos a ver si se abre no pasando muchos minutos. Por supuesto, siempre que hago esto, pongo un cronómetro de arriba para que sepan cuál es la variable, y vean lo que se tarda haciendo esto con cada con cada huevo, y... Y además con las opciones que tenemos. En este caso solamente tenemos la tenemos dos cosas que nos hacen que el, la, el, el que se abra el huevo sea mucho más rápido. Uno, el Tauro es aquí dando vueltas, que está recorriendo más kilómetros que nada, pero es encerrado es aquí mucho más rápido. Y otro que es el, el la, la habilidad de Rotom. Para que los huevos se abran mucho más rápido. Es decir, la, la, la posibilidad... Dios mío, que no me salía. Cada vez se hablar menos. La posibilidad de que los huevos se abran muchísimo más rápido. Vamos a probar. Por lo pronto ya ha pasado más de un minuto, casi dos. Me estoy cansando, la verdad que me veloteo. Porque estoy en una posición <ríe> bastante incómoda. Porque la, ya saben que la capturadora se me apaga. Y bueno. Yo creo que será un ID. Hablan sus apuestas, vayan dejando en, las, en los comentarios qué creen que va a salir de este huevo, si nunca han visto el juego, si lo han visto no hagan trampas, tramposos. Pero bueno, yo creo que, quiero recordar que es un Eevee, pero no estoy muy seguro, ni seguro al 100%, o si a lo mejor cambiando de versión, pues a lo mejor te sale otra cosa. Pero claro, todas las... Tod todas las pruebas apuntan hacia que puede ser un Eevee Ya que la chica del mostrador de la parte de la derecha Decía que Eevee era un Pokémon maravilloso porque podía evolucionar a cualquier tipo de Pokémon Pero bueno Además, si se han dado cuenta eh, He puesto el horario para que sea de 5... Cinco... Mira, ahí está Nada, no, no digo nada más Vamos a ver qué Pokémon sale y si es chico o chica para saber qué mote ponerle. Y es un Eevee. <ríe> Por vista siempre es Eevee. Venga. Bueno, Eevee es un Pokémon maravilloso y lo podemos usar en el equipo, claro que sí. Vamos a poner la Pokédex. Ahí está el Eevee y sus múltiples evoluciones. O como digo yo, evilisiones. Hey. ¿Quieres poner un mod ahí? Hey, ¡Sí! ¿Qué? ¿Es macho o hembra? Es macho. Vamos a ponerle... Mm, mm, mm, mm, mm, vale. <coughs> no sé si es chico o chica porque se llama Backplace Pokémon. Tiene, tiene un canal de, que sube bastante contenido de Pokémon. Hace un año que me sigue, tiene 107 seguidores ahora mismo y se llama Beck B-E-K Beck Place Pokémon vamos a llamarlo Beck y yo creo que es un chico pero no sé de qué es Beck pero bueno pues nada, bajamos del Tauro, dejamos al, en la cajita a Libby y recuperamos a Silenico. Algún día te utilizaré, Beck. Te lo juro. Porque basta con que se me muera alguno de mis Pokémon y no es muy difícil. Vamos a ir por aquí. Y nos encontramos con un niño. Todos sus dos están tristones por haber perdido contra la Capitana de Les ha dado... Nada, la cosa es que no me dejan pasar No me dejan pasar Y por aquí eh, Y esto es una zona nueva O oh, no, espérate No he cambiado de zona Ay, Yo quería un Pokémon de zona Bueno, da igual Vamos a luchar Gran nombre Gran. Ganar un combate Pokémon es más difícil Que arreglar un camión averiado y se está poniendo a hacer abdominales ahí debajo del camión, ¡ojito! Entrenador promesa Mickey Mouse, Mickey Mouse. Saca Es <ríe> me hace gracia cuando sale le da las patitas. Y yo saco a Annie, que Annie va a subir dentro de poco a nivel 21. Y si sube al nivel 22, creo que es cuando evoluciona ya a Arbok. O sea, ya estaría en la fase final. Así que vamos a usar un acoso. Porque Arbok es un acosador. Annie es un acosador ahí de nata. Usa mordisco. Toma ya. Ya usamos... Mordisco. La rápida es lo mejor que hay en el mundo. Derribo Ala Nada, ya está ahí A un pasito de la muerte Ha sido Ha sido o oh no ha sido Pero ha sido <ríe> Chiste malo Venga, Lilipu fuera Y Ani al 21 Vale. Y cambiamos de Pokémon Más Nemite pero... Eléctrico. O sea, como es eléctrico, olvídate de salir en Nico. Y como es acero, vamos a usar a Romel o a Anto. Romel. Que ataca con Star. Melusa. Uy, doble patada también. Colmillo, Ineo. Uy, lo dejo con uno de vida. Tiene robustez. Ay. Robustez. Ese ataque que tanto me duele. Ascua. Perfecto, como digo yo, hay que darle un pelín de cariño a los Pokémon, así que sí que le damos aquí a Kate. Okay. Eh, ¿Quién quiere sustituir Dulce Aroma? Dulce Aroma es una porquería, quita. <ríe> Siul no quiere, no aprende Dulce Aroma, no. Mickey. La clave de ganar está en no perder, no me diga. <ríe> vale, este hombre descubrió la pólvora. Aunque me gustaría, estaría encantadísimo de que Annie se convierta ya mismo en una preciosa Arbok. Vamos a cambiar. Vamos a meter a este, este. Y falta Silent Nico también. Vamos a seguir luchando. Ah, primero aquí vemos que hay un objeto. Vamos a... Es una moneda amuleto para conseguir bastante dinero. Pero como nos hace mucha falta, pues mira. Hola. Excelente, estás haciendo recorrido insular, ¿verdad? O sea, también a mi pequeñín. Cuidado, viejo verde. Qué pequeñín me va a enseñar tú. Uh, es un aristócrata. Ah, bueno. Claudio. Un saludo a todos, Claudio. A Sable. Wow. Fantasma siniestro. Ojo. Es Una combinación cuasi perfecta. Eh, vamos a usar Mordisco No, vamos a lanzar roca Golpes furia Lo esquivó, muy bien, Anto Usa mordisco, Anto Tinieblas Oh my god todo lo que quita. Placaje no lo puedo usar. Pero vamos a usar otra vez lanzarroca. Uso restaurar todo. Me cago en la madre que trajo al perro. Venga, vamos a usar un mordisco. Y yo creo que ya está. ¡No! Todavía le queda. roca. Muy bien, ahora sí que sí, Sablech fuera Hay que ver lo rápido que crecen, eh, magnífico. Pues sí, pues sí. Bueno, hay que ver. Eh, comentarle. Aquí hay una zona para sacar fotos, pero yo no voy a sacar fotos ahora. Vamos a hablar con Milton, que nos cure a los Pokés. <ríe> Porque tenemos que seguir con la aventura y no se puede. A ver. Vamos a meter a Adriusito al primero. Sailor Nico aquí. A ver, tú me dices. Nada. Tú a lo tuyo. A tu rollo. Hola. Muy buenas, jovenzuelo. Me dedico a apoyar a la causa del recorrido insular, comprobando la fuerza de aquellos que te se atreven a realizarlo. Sabes que existen algunos movimientos raros cuyos efectos varían según donde los utilices. Antes de enfrentarte a mí. Enfréntate e intenta vencer a todos los entrenadores de la ruta 5 Ruta 5, nueva ruta, uy Las dos niñas Uno más uno no tiene por qué ser siempre dos También puede ser tres o cuatro Si lucho con todas mis canas, es imposible que pierda Esa, Eso es matemática pura y dura Sí, porque la, la otra no tenía mucha idea de, de matemáticas Uno más uno dos de toda la vida y no es tres ni cuatro las gemelas Trini y Vicky te desafían con dos Pokémon. Con dos Pokémon ahí. Saca a Cotoné y Apetilil. Uno es planta y otro plantaada. Vale. Al que es plantada le vamos a usar Bombayman. Que es Cotoné. Y al que solo es planta vamos a usar Tornado de Silenico. Ferenico <coughs> esquivó la, la drenadora Petiril fuera Uno menos Uy, Cotone casi fuera Pero vamos a usar lo mismo otra vez Bombayman contra Cotone Y Tornado contra Cotone que intenta usar denenadoras y las consigo usar contra Sailor Nico. Usa el tornado y fuera. Toma ya. Me ha gustado, me ha gustado. Creo que me he descontado. Una derrota más y una derrota más. Otra derrota. Una derrota más otra derrota es una derrota doble. Soy un hacha en matemática. Sí, ya. Yeah. Este, una cosa. Maravillosa, hija. Ya creo que han salido todos los pokés, así que.. Sí, han tostado. Romel también. Ah, meter otra vez ni a la primera. Y con un poco de suerte evoluciona. Y tenemos la primera evolución del equipo. A ver, aquí hay un objeto, una Super Potion. Y aquí hay un combate. Vamos a combatir. Claro que sí. Dice, es mi deber como cría Pokémon saber cuáles son los puntos fuertes de los Pokémon y explotar al máximo su potencial. Claro que sí. Claro que sí. Esto explota, esto explota ahí. Come, come y explota. Cría Pokémon Elisa te desafía. Un saludo a todas las Elisas. Dios mío. Morelul. Planta Hada Uy, Planta Hada Un ácido de Annie tiene que ser mortal Lo Vamos a usar Ácido Planta Hada Es un por 4 Uy Con uno de vida se quedó Y usa menos de otras. <risa> Me gusta ácido toma ya o oh, se pone triste el nombre de lo diva bicho bicho bicho bicho bicho bicho bicho bicho vamos a romel que lo uso muy muy poquito al pobre y es mi torra cat. Inicial. Y vamos a usar por mi niño. Y de un golpe le va afuera. ¿Y tiene más Pokémon la muchacha? No. Quizás debería ver antes cuáles son mis putos fuertes. Pues, pues sí, o sea... No me mal que por bien no venga mi niña bueno, vamos a, a buscar el Pokémon de ruta, que va a estar aquí. ¿De paso por aquí a ver algo? No. Pokémon de ruta. Ahí está el Pokémon de ruta. Que es un Grooving. Ya tengo uno. Ya tengo un Grubin. No quiero más. Bueno. Podemos llamarnos Eliware 2. <ríe> es que ya lo tengo. qué un repe? O sea. Bueno. Vamos a usar el acoso. Vamos a acosar a Grubin. Y vamos a, a hacer una constricción ahí a Grubin también Dios mío, que se lo carga Venga, vamos a intentar capturarlo Claro que yes Pokeball Uno Dos Tres... Bien. Pues nada, el Pokémon de ruta. <ríe> Eliwers. Mm, este te hace reemplazo, ¿eh? Pero bueno. Romero el 23. Vamos a poner un mote, sí, era macho, creo. Sí. Vamos a ponerle Vale, Pam, Minúscula Leonardo de Leonardo Hernández. Que hace un añito que me sigue en YouTube. Leonardo eh, se va a quedar en la caja mientras tanto. Es una pena que el Pokémon de ruta. Ya esté cogido, ¿no? O sea que ya exista A ver, vamos a usar Stunlamp, que... no, Tauros no <ríe> Stunlamp, creo que por aquí Hay objetos Sí. No, por aquí no <ríe> Dios, que me hago Esto va a hablar mucho Bueno pues No hay objetos Pero aquí sí Tormento, la MT Tormento Es un tormento Tener que ir a trabajar Pero se le va a hacer, muchacho Pues nada Vámonos a... voy a curar a los Pokémon Y enseguida vengo Bueno, y vamos a ir terminando El capítulo Viendo por aquí estos, estos tienen algo ahí Entre manos Me he tirado tanto rato en cunclillas que ya ni siento Las piernas, ah. Que vamos a estar imitando al viejo caudán, ni que ocho cuartos. Bueno. Pues sí. <ríe> vale. Lo que tocas es esto. Y cuidadín, cuidadín con el tema. Ahí va, menuda tunda me he llevado. Está Flavio. ¿Estás tomándote esto en serio? Porque no me lo parece. Eh, pues claro que me lo tomo en serio Disfrutar de los combates Pokémon es muy importante Pseh. Para disfrutar de un combate Pokémon uno tiene que emplearse con toda su fuerza Y me da a mí que para ti esto no es más que un simple juego Ah, bueno, es, este, es la pintora Este tipo da un mal rollo tremendo ¿Tú eres el pintora? Sí, ¿qué? No, no soy yo ¿Quién lo pregunta? Venga, vamos a ir de chulitos no, venga. ¿Quién le pregunta? Vaya, veo que sabes guardarte bien las espaldas. No está mal. Yo soy Gladio. Nunca digo que no un combate a Pokémon. Es la mejor forma de que mi compañero, cero, se haga más fuerte. Aunque bueno, ahora solo estoy haciéndole el tajos. el trabajo social tiene Skull. Lucha contra mí. No pienso aceptar un no por respuesta. Tómalo ya. Tómalo ya. Gladio del Tienes Cult te desafía con tres Pokémon. Y saca Subat. Oh my god. Bueno, creo que voy bien. Porque saco a Driusito. Adriusito, el poderosito. A ver, Adriusito. Tiene un ataque de chispa 65 Y el impacto Trueno son 40. Vamos a usar chispa. Usa una cinta, no creo que me siga. Dios, ¡Oh, pues sí que me quita. Toma, al menos está paralizado. Ah, que era un Zorúa. <ríe> me engañó, eh. Impact Trueno. Vale, entonces tiene un Subat, un Sorua y acero. Vamos a seguir con Abreucito. Que sube de nivel al 22. Gladial tiene Skull, saca Subat. Ahora sí, <ríe> no vamos a cambiar. ¿Qué de pequeño, que poco le quita, ¿no? Pero ya sabemos por qué. Porque no era un Suba, era un Sorúa. Vamos mordisco, que no me quita mucho. Chispa. Y ahora sí, el Suba se va para su casa. Se va para su casa. El Suba se va para su casa. Adeusito. Venga. Saca código cero. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, cambiamos. Y vamos a usar a Romil. ¿Por qué? Porque Romer tiene el Ataque Z de tipo lucha y 0 tiene pff, tipo neutro porque no tiene tipo. Pero al mismo tiempo yo creo que los ataques que de tipo lucha le afectan más de lo normal. Así que vamos a usarlo. De todas maneras, Gladio no, no tiene ataque Z, así que no creo que, que Romel sufra daño y va a usar una ráfaga de que lo va a dejar cao. Uff, lo deja con muy poca vida, pero no se lo carga. Usa placaje y mi apoyo el poder de forma para ir a por todas. O sea, puedo usar otra vez el, po el, el, el poder Z. Así que vamos a meter a Silent Nico. <ríe> y se va a llevar el poder, el poder Z de tipo de tipo volador. Pero vamos. Eso que no, que no lo piense dos veces. Usa placaje que no me afecta. Y poder Z. Super chónico porque es muy chon <risa> poder Z picado Supersónico Venga. muy bien lo que no sé por qué el día está así tan nuboso bueno claro, Pamel. Bien. ¡Uf! Uh, ¡Qué incordio de persona! ¿Cordio tú? ¿De qué vas? ¿Machango? Mm, pues vaya. Os he subestimado. Sois más fuerte de lo que pensaba. ¿Fuerte? Los Pokémon de este chico no son débiles. Y disfrutar de los combates Pokémon no tiene nada de malo. Y lo que no es aceptable es, es, es usarlo como excusa para no esforzarse al máximo por no poder vencer al viejo caudán, al cajuna. ¡Hala! Conduces a mi guía. Yo espera. ¿Crees que soy fuerte? Toma. Pues, hace dan ¿qué haces dándole lecciones a la peña? ¿Es que te crees un experto en Pokémon o algo? Pero bueno.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 Pues vaya pérdida de tiempo, chaval. Encima de que venimos hasta aquí, si, nos hubieses, si no nos hubieses entretenido, podríamos haber mangado al po el Pokémon dominante de la colina Saltagua al menos 20 veces. Olvídalo. Mm, démonos el piro, que los Murcruves están empezando a graznar. Puede que hayas caído bien al jefe, pero no eres un verdadero miembro del Tine School. ¿Lo pillas, chaval? No eres más que un pringadillo que nos hace el, trabajillo, el trabajo sucio. Así que no te, creas el mu no te creas mucho. No te crezcas mucho. Bueno, algo así. da igual. Bueno. Adiós, mi Nos vemos. El pintora. Más Nemite. Muchísimas gracias. Habéis estado increíble. Uf, en fin. a mí que antes de hacer frente a la prueba de la colina de Saltagua va a tocar ponerse a entrenar. Ah, sí, es de pintora. Voy a darte algo súper útil. ¡Me cache! Pero tiro, que no quiero revivir. Eh. Por favor. Ándale con cuidado. Este Gladio no, no me parece muy de fiar. ¿Tú crees? Tendré cuidado. Vale. Oh, qué pena. A ver, ¿cuál es la próxima prueba? Mira el mapa, se, se no sabes a, a dónde ir Vale, como ven ya se ha ido el sol Entonces como, in, como ahora mismo me evolucione a, a Anto Lo que va a pasar es que no va a evolucionar a la zona, a, a la forma crepuscular